Y aquí estamos con nuestro hermano de la tecnología que no me deja solo. El único, el, único. el único que no me deja solo. Misael, ¿cómo tú estás? El hermano, encantado. Tranquilo. Bien, tranquilo. ¿Qué lo trajiste hoy? De, de... Eh, de los acontecimientos tecnológicos, hay muchos, pero tú sabes que siempre hay algunos que son los más marcados. Eh, saludo a todo ese pueblo franco, franco macorizano y a todas las personas que sintonizan los zozobrosos día a día. Eh, realmente que se ha vuelto un programa para todo público, porque es un programa que tiene un contenido bastante amplio y eh, creo que hacía falta aquí en San Francisco. Y lo he dicho anteriormente, eh, lo he dicho. Tú estás frío. Sí, sí, sí. Bien, señores, eh, a propósito, el día de ayer, se supone, del de día del 24 de febrero al 27 de febrero, se supone que debió celebrarse lo que se conoce como el Congreso Mundial de las telecomunicaciones, por sus siglas en inglés MWC, es decir, Mobile World Congress. Esto se debió celebrar en Barcelona, pero la semana pasada se canceló. A eso de más o menos el miércoles 12, jueves 13, se cancela, lamentablemente. Néstor, adivina por qué se canceló esto. ¿Por qué? Se canceló por el coronavirus. Oh my God. Para que tú veas. Eh, las personas que iban a asistir, bueno, realmente las grandes empresas de las telecomunicaciones que iban a asistir, estas se vieron eh, realmente comprometidas porque tenían miedo de que llegara el coronavirus allá, pero déjeme decirle que la parte organizadora eh, estaba creando unos mecanismos para revisar a todo el que entrara, pero de todos modos, el coronavirus le tumbó el pulso. De todos modos, se canceló la actividad. Esto es una de las actividades más grandes a nivel mundial, eh, cuando se habla de telefonía. Y realmente, la Asociación de Sistemas Global para las Comunicaciones Móviles decidió cancelarlo cuando varias empresas, tales como Facebook, AT&T, AT Cisco, Intel, Vivo, Sony, LG, TCL, eh, HMD, Nokia, Ericsson, entre otras, deciden cancelar. Y esto realmente eh, deja una pérdida. Más o menos, ¿de cuánto tú crees, Néstor? Unos milloncitos, hay unos milloncitos. Ahí, vea. Esa no, yo te voy a dar una idea, para que más o menos sepas. Unos milloncitos. Eh, en pesos dominicanos tiene... Podríamos decir que tiene 11 dígitos. ¡Ay, mi madre! Estamos hablando, señores, de 500 millones de dólares. ¡De dólares! 500 millones Empedra. de dólares. Sí, claro, porque recuerda que esto se estaba montando. Fue hasta el miércoles, jueves pasado, que esta actividad no se dio pero realmente ya casi estaba montada. Porque imagínate, una actividad que está para iniciar el 24 del 24 al 27 de febrero, pues obviamente que una actividad de esa magnitud la, sema, la semana previa a iniciar, debe, deben estar todos los arreglos. Y esto fue causado realmente por el coronavirus, como repito, incluso uno de los principales organizadores, que es John Huffman, John Huffman dice... Eh, Hemos decidido cancelar el MWC 2020, el MWC 20, por la preocupación global que ha generado el brote de coronavirus, viajar y otras circunstancias que hacen imposible que se pueda continuar con el evento. Pero él dice: las administraciones respetan y entienden la decisión. Continuaremos trabajando con las autoridades locales. Al unísono y nos apoyaremos para el Mobile World Congress de 2021 y ediciones futuras. Señores, esto fue un hoyo para la economía local, es decir, para Barcelona realmente, porque fue una inversión. Incluso hay personas que dicen, especialistas que dicen que detrás de esta cancelación hay como, vamos a decir, un tema legal. Porque como hay grandes sumas de dinero perdidas, y algunas sí, desde el principio dijeron que no iban, pero otras se hicieron como ajena a la situación. Realmente detrás de esto hay eh, un pleito legal que todavía no se sabe nada, pero es lo que dicen las malas lenguas por ahí. Entonces, ¿de qué nos perdimos nosotros de verlo? Aunque muchas compañías han utilizado lo que es el streaming, eh, han utilizado sus, eh, sus vías eh, de telecomunicaciones para mostrar algunos de esos dispositivos móviles que íbamos a tener. Pero, realmente, ¿de qué nos perdimos? Bueno, vamos a enumerarlo. Por ejemplo, ahí iba a estar Samsung Galaxy con sus series A. Eh, Samsung Galaxy iba a estar solamente mostrando una de las marcas de rango medio de la compañía. También íbamos a tener ahí a Sony Xperia, el número 2, con el seguimiento de sus insignias. También íbamos a tener un Sony Xperia 5 Plus. Este dispositivo es de gama media alta. También íbamos a tener a Huawei Mate XS, es decir, el segundo teléfono plegable de Huawei. Este era también uno de, lo que, de los dispositivos que íbamos a tener allá. También íbamos a tener el Honor View 30 Pro. Una propuesta importante de la submarca económica de Huawei. También íbamos a tener por allá el Honor 9X Pro. Otra propuesta importante de la submarca económica de Huawei. Y señores, también íbamos a tener, una vez yo hablé de esto, pero... Eh, Xiaomi sigue rompiendo con los teléfonos. Es decir, sigue teniendo, dominando con la mejor cámara del mercado. La mejor cámara ahora es mismo una, del mercado. Sí. Xiaomi Mi 10 y Xiaomi Mi 10 Pro iban a estar ahí. También, también íbamos a tener la presencia de Nokia. Eh, la presencia de Nokia, Oppo y Motorola. Hay que resaltar que también se iba a presentar, aunque ya se ha ido incursionando, pero se iba a presentar el 5G también. La mayoría de estas, de estos teléfonos eh, iban a tener, o tienen, mejor dicho, porque se iban a presentar, tienen tecnología 5G. Es decir, que vamos a TOA, como dicen. Ahí están en pantalla, pueden ver algunas de las imágenes de algunos de los móviles que íbamos a ver en esa presentación a nivel mundial y realmente es una pena que no se haya hecho pero yo creo que la seguridad ante todo Néstor, realmente eh, creo que fue claro, claro porque hay un brote muy fue fuerte, una eh. buena decisión aunque costosa pero creo que fue eh, muy buena decisión porque realmente así es que se puede propagar y bueno aunque las autoridades también decían que iban a tener todo controlado y que iban a tratar de eh, asegurar que todos los que entraran al evento pues no tuvieran el coronavirus, pero lamentablemente la realidad es otra. Eso es así, eso es así, Misael, y concluimos con, con esa, esa notición que siempre está activo. Misael, pero hay que hacer algo con el teléfono mío, Misael, y qué es lo que vamos a Va, hacer, vamos a hacer una, una kermés. ¿Qué usted Va, cree? Vamos a una mes para, para ver qué te conseguimos. No, no, yo yo <risa> quiero que tú... Me, mira, mira. A mí en los teléfonos, en los teléfonos me gusta que, hay, que tengan espacio. ¿Por qué? Porque me gusta jugar el juego, juegos, eh, y... ¿Sabes? Ah, pero... Espacio y capacidad, porque lo que le gusta jugar capacidad. en los teléfonos, el teléfono debe tener capacidad. Claro, es decir que claro. tú, no, tú no me estás hablando de un telefonito cualquiera, ¿eh? Es un teléfono duro, ya, un teléfono duro. Claro. Señores, y también recuerden seguirnos en nuestras redes Tecnofix SFM. Estamos en Instagram, Facebook y también en nuestra página web. Y... También nos puede buscar en Google Maps si desea saber dónde estamos ubicados. ¿Tan, tan activas esas redes? Que la gente le escriba y ahorita nos responde. Claro que sí, saber claro la, que la, la, sí. Público, estamos nosotros, activos. Eh, un público muy delicado. Gracias, a Misael. Tú tienes que venir todos los días para acá para que no me deje solo. No, no, pero bueno, siempre y cuando yo pueda, yo vengo hola, para hola, acá hola, y participo hola, sabes, de la, hola, sabes, la bulla y, mí, y todo eso. de la bulla y toda la bulla. <risa> Hermano, pues muchísimas gracias por la invitación. Mío, a ese pueblo, a Franco Macorizano, muchísimas gracias. El, por... flag, el Flaco va a comprar un teléfono Dick, y lo va a comprar allá. Eso es. <risa> Así que lo vamos a hacer, ya Flaco, vamos para allá. Pero podemos organizar la kermés, ¿eh? Una quermes, claro, para el teléfono mío. Vamos a hacer claro. un maratón, Flaco, para, para cambiarme el teléfono. Sí. Claro que sí, sí. Porque ya el ah. iPhone aguanta más juego. Le decía a Mario Kai y que coge candela. Eh. <risa>